esta evidencia es aportada en unos casos por el gobierno local y en otros por la institución rectora responsable del indicador. Durante el periodo 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, la oficina de acceso y seguimiento a la entrega de evidencias al CISMA municipal pues, mantiene a San Francisco de Macorís... Por encima del 83.20%, empatado eh, con varios de los que dentro de los 15 ayuntamientos de 158 mantienen la pelea de la transparencia. Pero además estamos ranqueados. El número uno, como le manifesté, en acceso a la información, en compras y contrataciones, en recursos humanos, porque cada vez que necesitamos un empleado, un técnico, también lo llevamos al portal transaccional. El SAS es un sistema de información integrado y flexible de apoyo a la gestión humana de nuestro ayuntamiento, proporcionando... Múltiple beneficios como son información sobre la calidad y cantidad de los servidores públicos, gerenciamiento moderno y ágil de los recursos humanos, administración y control de la nómina salarial, auditoría financiera y normativa de la gestión de los recursos humanos y es una poderosa herramienta de planificación para el Departamento de Gestión Humana de este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Uno de los objetivos del SAP es la actualización constante de la data de todos los colaboradores de este cabildo, la cual es validada por el Ministerio de Administración Pública MAC. Algo que ustedes tienen que saber es que fuimos seleccionados por este sistema dentro de los cinco ayuntamientos nacionales para la prueba en la fase final de implementación de dicho sistema, ya que hemos nombrado cada empleado en este cabildo tomando en cuenta su capacidad para desempeñar la función para la cual fue seleccionado, sin tomar en cuenta militancia política, ya que en estos tiempos donde existe la ley de carrera administrativa los empleados se nombran por el perfil que exige en cada departamento. Para esto y por esa razón, este ayuntamiento se considera como modelo de gestión para que los demás cabildos del país tomen de ejemplo este nuevo sistema donde desde un obrero hasta un alto empleado que necesita el ayuntamiento de San Francisco lo subimos al portal AFIP de que el ciudadano que tenga la capacidad y perfil que buscamos pueda aplicar de manera virtual o física para el puesto. Ha sido valorado este criterio por todas las instituciones de control y de vigilancia regulatoria de este país como el más estricto en captar su capital humano. En la línea de la transparencia, el Departamento de Compras y Contrataciones a partir del año 2017 hasta el día de hoy ha procedido a realizar todas las compras en los diversos procesos, las licitaciones sorteo de obras de comparación de precios de compra menores compra por debajo de los umbrales acorde con la ley 06 de compras y contrataciones y como muestra de esto vamos a presentar algunos ejemplos en este año hicimos dos procesos de compra para obtener motocarretas el primero se hizo el 14 de agosto a la empresa Minal Impor por valor de 426 mil donde se obtuvieron cuatro motocarretas para la limpieza de la ciudad y dos motores para la policía municipal y el más reciente en fecha 14 de junio donde se compraron cuatro motocarretas más y un motor para policía municipal adjudicado a la empresa Perú por valor de mil 500.360 pesos el cual se hizo a través del portal transaccional de contrataciones públicas del Estado Dominicano de igual manera hicimos un proceso para la compra de pinturas termoplásticas para la señalización de diferentes vías de San Francisco de Macorís. En lo que corresponde a las motocarretas, en esta oportunidad tendremos esta eh, pequeña flotilla eh, con eh, unas herramientas y una tecnología que tienen 4x4 para poder subir a la parte alta de la ciudad donde hay muchos callejones y entonces los camiones no pueden subir y esta motocarreta con 4x4 con más fuerza. ...podrán entrar y podremos seguir facilitando que el dengue en la República Dominicana... ...en nuestro municipio, sea el más bajo en este momento. Una compra que debemos resaltar, que la hacemos a través del portal transaccional... ...que solo en el país, en este ayuntamiento, la hacemos, es la compra... ...mucha atención, por valor de mil pesos dos mil pesos y 600 pesos. Le explico. La ley 340-06 de compras y contrataciones señala que se puede realizar una compra por debajo de los umbrales de ciento mil cuatrocientos pesos. O sea, que la ley dice que ningún tipo de proceso yo puedo gastar este valor yo puedo, en cualquier proceso, puedo gastar este valor de manera directa. La ley me da mi potestad para que podamos comprar de 137 mil pesos de manera directa. Yo puedo llamar a cualquier comercio, me dice la ley. Nosotros hemos entendido que es una facilidad que invita a la corrupción y porque hemos entendido que esa facilidad que nos da la ley de que podemos comprar de manera directa por debajo de los umbrales 137 mil pesos si lo hacemos más de 10 veces al año o más de 20 veces al año estamos entonces en el año invirtiendo casi 3 millones de manera improvisada y eso tiende a verse de manera corrupta, porque no cumple, entiendo yo, con los procesos. Fue una brecha que le dejó la ley, quizás, al Estado Dominicano para que pudiera eh, comprar de esa manera. Sin embargo, este ayuntamiento rompió esos esquemas y mil pesos, dos mil pesos y seiscientos pesos lo incluye en el proceso para poder elegir el que mejor y más calidad nos dé y mejor oferta nos imponga. Esto ha sido muy bien visto por las Naciones Unidas, por los Estados Unidos, por el PNUD y precisamente estaremos siendo invitados a Washington a propósito de que en Latinoamérica están metiendo muchos presidentes presos, están, hay mucha corrupción y nosotros vamos a darle una experiencia de cómo hacemos los procesos. En este año hemos hecho 105 compras por debajo de los, lum, de los umbrales que incluye café, escoba, el maíz de las palomas, detergente, adquisición de piezas para los motores, entre otros, de la manera que le hemos expresado. De manera pues, quiero informarles a ustedes que este ayuntamiento, junto al Consejo de Regidores y el Alcalde, pensamos que es la única manera de poder transparentar los pocos recursos que recibimos. Y que tenemos un comité que evalúa y certifica todos los procesos para compra y luego se abren los sobres para verificar quién ha dado mejor precio como ofertante. Queremos recordarle que este es el ayuntamiento que a través de su departamento de compra licita todas las obras reuniendo a todos los ingenieros y contratistas avalados por el CODIA de San Francisco de Macorís, con la presencia en cada sorteo, en cada licitación de su presidente a nivel local y a nivel nacional. Esta modalidad ha dinamizado también nuestra economía y ha permitido que ingenieros jóvenes salidos de nuestras dos universidades hoy... Salgan gananciosos de obra que el pueblo la está disfrutando año por año en nuestra gestión. El Departamento de Tránsito de San Francisco de Macorís, como todos sabemos, es el mejor equipado en cuanto a tecnología se refiere y el único que tiene un taller con técnicos capacitados para reparar semáforos y señalizar nuestras calles. Es gracias a esta inversión que ustedes observan una ciudad bella y una ciudad organizada. A final del año pasado y comenzando este, señalizamos la salida al agua desde el inicio de la OAS, recinto San Francisco, hasta la Sirena. Este tramo junto a la verja perimetral, los ojitos de bueyes, la señalización sobre el asfalto y la señalización reflectiva vertical colocada en el muro de ladrillo donde se encuentran las jardineras han evitado accidentes que con frecuencia se producían en esa área y le ha dado seguridad a quien transita por ella lo que ha motivado que se haya convertido en una área muy atractiva para el comercio quien ha iniciado inversiones de importancia que la colocan como una zona en desarrollo de manera vertiginosa. Este año hemos seguido con el plan de señalización y le ha tocado a la calle Salcedo, que está en fase de terminación, calle Castillo hasta la Restauración y corresponde ahora un tramo de la Avenida Libertad y la salida a Santo Domingo, que ya tiene la raya amarilla colocada, los estoperoles para evitar que hagan el cerito, lo colocamos los estos estoperoles para que no hagan el cerito desde el Palacio del Cine hasta después de Pisa ya que los accidentes a causa del manejo temerario debemos seguir evitándolos. De igual manera, estamos dividiendo en cuatro carriles la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández para la seguridad de los eh, ciudadanos. También nos hemos abocado a colocar a reductores de velocidad que sustituyen los policías apostados, como por ejemplo podemos citar los de la calle Alfredo Piña en la piña 2 y que conecta a los demás residenciales, también la calle eh, la Santa Ana eh, con Castillo y otros reductores que vamos a estar colocando en la salida a Santo Domingo. Durante este año de ejecución presupuestaria, dentro del periodo del 1 de julio del 2018 al 30 de julio del 2019, hemos seguido trabajando en la construcción de obras en diversos sectores de San Francisco de Macorís. Entre ellos tenemos una cancha y una grada de 10 metros lineales en el sector La Javiela, iluminación de la cancha en el sector en Vista Linda y su encementado en Vista al Valle. Terminación del play Ramón Aperdomo, el cual consta de iluminación, reparación de su casa club, el techo y todo lo que afectaba. Club, estamos en la fase de terminación de la construcción de un parque de recreación y área infantil en Los Maestros, que en un mes, si Dios permite, estaremos inaugurando en la tercera etapa de Los Maestros. Remozamiento del Parque de Recreación en la Villa Olímpica, en esta segunda fase, que le estamos haciendo una glorieta para que puedan hacer sus actividades. Y ahora, pues... Efectivamente, esa glorieta para reuniones y la diversidad recreativa de su comunidad. Construcción de una grada de 10 metros lineales, 27.74 de malla ciclónica en verga perimetral y construcción de dos medio baños y remodelación de la cancha y grada existente en la comunidad de Bijao. Construcción de una grada... Y terminación de la cancha en la urbanización El Tejar. Construcción, parque de recreación y área infantil en la urbanización Caperuza 2. En la entrada de la Caperusa 2, por la estación de combustible Javier, estamos remozando la isleta y parquecito de recreación. Reconstrucción de canchas de básquetbol en su capa asfáltica en el club. Juan Pablo Duarte y reparación de la minibasque de este mismo club, el cual los niños ahora tendrán su cancha infantil también en el club Juan Pablo Duarte en un honor a ese hombre de gloria y del deporte, Félix Tavera. Estas dos obras del club Juan Pablo Duarte, tanto, tantos años pedidas, 20 años sin ponerle la mano a ninguna autoridad, como podrán ver, es una revolución de obras, de parques y canchas, la cual garantizamente sana el cuerpo sano, también permite que los jóvenes estén en cosas negativas y precisamente para seguir apoyando la juventud, preparamos el play de la urbanización Balbí. Preparación y construcción de dos baños en el Play Gregorio Luperón, primera etapa de Vista el Valle, estamos también en proceso de construcción de una cancha mixta en el sector Los Jardines, tercera etapa, entre la tercera y la segunda. Quiero especificar que ningún gobierno municipal ni del Estado Dominicano había llegado a esta comunidad de los jardines primera, segunda y tercera etapa a estos sectores los jardines segunda y tercera etapa que estaban olvidados hemos construido aceras y contenes calles afirmadas y ahora esta cancha mixta en la segunda y tercera etapa por lo que este sector a partir de ahora se desarrolla y su juventud tiene espacio para el sano entretenimiento. Todo esto bajo la unidad y la agenda común de la Alcaldía y nuestro órgano, el Consejo de Regidores. Muchas gracias. Así también hemos atendido la necesidad del sector Los Rielitos abajo con el inicio de la construcción de una cancha mixta y una grada donde también nadie había llegado en la urbanización Caperuza, Caperuza 2 había una área verde la cual era la embajada de los haitianos pues no dejaban convivir a sus moradores esta gestión en este año desarrabalizó el área y construyó una cancha mixta con su grada conjuntamente con un parque y con una área infantil, lo que de inmediato impactó en toda la zona. Ahora se levantan grandes estructuras en toda esa área. Construcción en proceso de un centro comunal en el Ensanche Duarte, reparación del club del sector Hermanas Mirabal. San Francisco de Macorís no tenía un lugar para hacer reuniones o cualquier evento de alta envergadura. Hoy contamos con este salón de acto donde están todos y todas. Aunque conserva su diseño de 1946, quisimos colocarle toda la confortabilidad, comodidad y tecnología necesaria. Es por esto que hoy es un espacio colocado en el municipio como el mejor y el más completo para celebrar eventos. Todas las instituciones... Todas las instituciones están solicitando los servicios de este solemne salón que es del pueblo y nosotros debemos de cuidarlo para que la población lo siga disfrutando. Recientemente se celebró aquí la puesta en circulación del libro de jurisprudencia laboral del Tribunal Laboral de San Francisco de Macorís con la presencia del expresidente de la República Rafael Alburquerque, jueces de San Francisco y jueces de la Suprema Corte de Justicia del país, así como del torneo de baloncesto superior con refuerzo actividades también religiosas, entre otras. Queremos informarles en este mismo sentido que en este año le estamos agregando el remozamiento de los baños y construcción de un camerino a este importante salón de acto que ya fue ganado por un contratista y que está trabajando para seguir pues envejeciendo y dando... Más confortabilidad a este salón de actos. Otras obras que en este año hemos terminado y otras que están en proceso, podemos señalar la construcción de tres barenes en la calle Manuel Báez, esquina Baltasar, en la urbanización Piña, en la urbanización Los Maestros, en la calle Pedro Mil eh, con calle principal, en la calle eh, Pedro Mir también, en la avenida Eduardo Cunjar, reparación en la capilla de la capilla Perpetuo Socorro de la comunidad de La Malena, construcción de tres badenes en la comunidad de La Yagüiza, terminación de dos baños y reconstrucción del club en la comunidad de Los Arroyos, reconstrucción centro comunal en Loma de La Joya, Construcción de 300 metros lineales de aceras, 300 metros lineales de contenes y un muro de gavión en la comunidad del Aguacate. Construcción de 400 metros lineales de aceras y 400 metros lineales de contenes en el sector Salvador Ten y Ten. Tercera etapa, construcción de 300 metros lineales de aceras, 300 metros lineales de contenes en el sector San Miguel. Construcción de 85.14 metros lineales de aceras, 108 también de metro lineales en contenes y 243 metros cuadrados en hormigón armado en la comunidad de Guasumacote. En la organización Toribio-Piantini, eh, pues en la Toribio-Piantini estamos construyendo la mayoría de las isletas con sus contenes desde su fundación, ningún gobierno central y Municipal había puesto sus ojos en una organización de clase media y en esta gestión estamos haciendo esfuerzo por devolverle su hermosura la cual tenía en su etapa de origen. Además reconstrucción de Badenes en la Cristina Cero esquina de Ingeniero Guzmán Abreu y también en esquina Duarte en Pueblo Nuevo y Duarte con Del orden San Francisco de Macorís ha estado necesitando el cambio de todos los badenes existentes, ya que unos sirven, unos no sirven en su totalidad y otros su modelo ondulado provocan accidente, es por esto que nuestra gestión junto a los honorables regidores hemos iniciado la construcción de una serie de badenes que facilitan el acceso de los vehículos y de las aguas pluviales, ejemplo de esto podemos citar Construcción de un badén en la calle Juan María Lora, Fernández, esquina Estrella, en la urbanización Silencio, y reconstrucción en la calle Doctor Amadeu Esturla, de la urbanización Andújar. Reconstrucción de dos badenes en la calle José Reyes, esquina, de calle San Francisco, y también José Reyes, esquina eh, eh, San Francisco, también. De construcción de 500 metros lineales de aceras y 500 metros lineales de conteles en el sector Jesús de Nazareno reconstrucción de tres badenes en el sector San Martín en la calle 11 esquina Duberget en la calle C también con Duberget, respaldo Emilio Prudón también hicimos pues, badenes, reconstrucción de dos badenes en la calle José Reyes esquina de San Francisco también en la primera etapa de Ugamba el Pueblo Nuevo, reconstrucción de un badén en la calle, en la Avenida Libertad, calle C con Avenida Libertad, en el sector Rivera del Calla. Hemos también eh, construido badenes, igual la construcción de badenes en la calle La Cruz Esquina Mella, eh, calle San Francisco eh, también con calle N de la urbanización San Francisco, entre otros. ...que están en proceso de su terminación. Queremos pedirle a la población... ...que cuando estemos construyendo... ...los badenes en su comunidad... ...no quiten los escombros... ...que le cubren y protegen... ...ya que los badenes... ...al estar eh, pues, mojado ...y lo cruzan, recién hecho... ...lo destruyen... ...y eso es un dinero del pueblo... ...que hay que proteger... Y eh, pueden también pensar que se ha construido de manera eh, pues, de técnica negativa. Se puede pensar que hemos hecho que los contratistas, los que ganan, están haciendo badenes eh, mal construidos. Y es por esta situación por lo que estamos pidiéndoles, por favor, que defiendan sus badenes, que no, no siempre se puede invertir los recursos. El Departamento... ...de obras públicas de este ayuntamiento... ...dirigido por la ingeniera Estefany Negrín... ...ha sido uno de los departamentos que sin descanso... ...se ha mantenido trabajando en la construcción de obras... ...en nuestro municipio... ...ya han escuchado ustedes las obras... Eh, ...tan significativas... ...que a través de este departamento se ejecutan... ...también ha realizado muros de gaviones... ...que han evitado el derrumbe de casas humildes que estaban en riesgo de deslizarse por aguas eh, caídas entre estas podemos señalar la construcción de un muro de gavión en el sector San Vicente de Paul en el río Jaya por el hospital eh, San Vicente de Paul el cual la familia tenía que abandonar en el momento de inundaciones construcción de muro de gavión en el río Jaya detrás de la cancha del club Santa Ana construcción de muro de gavión en el sector de Siruelillo, y estamos en proceso de construcción de un muro de gavión frente al parque Abreu el cual las aguas de María casi se llevó una casa y gracias a una cisterna no lo hizo por lo que este ayuntamiento ya inició esta construcción de este muro de gavión evitando que con esta obra desaparezca esta casa y otras viviendas pero además podría desaparecer también parte del parque que lo hemos remozado. De esta manera es que estamos trabajando, desarrollando las comunidades humildes y nuestro casco urbano. No podemos dejar de señalar la construcción de los encajonamientos cerrados y abiertos en diferentes comunidades humildes, como por ejemplo sectores de las colinas, Mirabel, Santa Luisa, La Altagracia y la construcción de aceras y contenedes en el sector Jesús de Nazareno, Gregorio Luperón, Primera Etapa, Vista Nueva, Villa Hortensia, Los Rieles, Las Colinas, Urbanización Primaveral, Mamatingó de Vista al Valle, Villa Verde, Sector Espínola, Villa Hortensia, Atillo, Guasuma Centro, la Escuela Manuel María Castillo, que hoy inaugura esa calzada que daba pena y los estudiantes se caían y afeaban todo el entorno. Se le hicieron encementado además al sector Gregorio Luperón, segunda etapa, sector Ventura Grullón, se hicieron otros encementados en diferentes barrios de la ciudad. Otro remozamiento importante que viene haciéndose lo que se viene haciendo en esta alcaldía es la del matadero, el cual lo hemos sometido a cambios estructurales exigidos por el Ministerio de Salud Pública para el despacho y el sacrificio de los animales. También hemos continuado el levantamiento de tapas de registro, preparación de invernales, colocación de rejillas y colocación de tapas de registro en fibras de vidrio drenaje pluvial, UAS, recinto San Francisco y urbanización Campo Fernández, entre otros la UAS, recinto San Francisco desde hace muchos años sus autoridades clamaban porque el gobierno le construyera su drenaje pluvial ya que al llover este recinto era una inundación total este ayuntamiento sensibilizado por los estudiantes, por los maestros que veíamos con impotencia cómo con zapatos en mano tenían que retirarse de sus aulas ya que se convertía en un río, en ese tenor nos propusimos construir junto a la sala capitular el drenaje pluvial que hoy le ha resuelto a la UAS Recinto San Francisco lo que por años era exigido. Así ocurrió en la urbanización Campos Fernández, donde la gente se mudaba y abandonaba sus casas. Porque no solo se inundaban sus calles, sino que penetraban a sus viviendas. Hoy es una realidad la urbanización Campo Fernández. Han estado eh, devolviendo el remozamiento a sus casas. También salvamos miles de metros en todo su alrededor que podrán hoy ser urbanizados. Asimismo, le construimos su encajonamiento cerrado para el drenaje pluvial en su entrada principal a la residencial Caonabo 2 entrando por la avenida Caonabo. Este residencial recibía aguas pluviales de diferentes lugares que impedían el acceso a sus calles de manera normal. Otra comunidad es el sector. Villa Real que padecía de inundación causado por la lluvia y por la crecida del río Jaya. Podemos decir que hasta una llolita se podía entrar a esta comunidad ya que el río se desbordaba de manera constante. Las huelgas eran reiterativas para que le instalaran el alcantarillado, así que se introdujeron 61.60 metros lineales y luego se les arreglaron sus calles colocándole un material de óptima calidad. También esta está en proceso de construcción en el sector Hermanas Mirabal, 50 metros lineales de encajonamiento de la Cañada del Diablo. El mismo viene a eliminar contaminaciones que producen enfermedades, y también a embellecer el área. Los sectores humildes, como podrán ver, esta administración los ha importantizado dentro de las posibilidades. Es por esto que construimos 166 metros lineales de canaleta en el sector Manhattan de Valle, además de un pozo tubular en el barrio Azul y otro en los ejuscos que vinieron a resolver el problema del agua que tanto afectaba a estas comunidades, así como también a la ceniza del sector Santa Ana que el año pasado le construimos un pozo tubular para cumplir con esta carencia del preciado líquido acabando así con el tocar de cántara vacía a cada momento por la escasez de este preciado líquido. La muerte es lo más seguro que tenemos, nadie discute que eso sea así. No obstante a esto, la política implementada por las autoridades pasadas referente a los cementerios fue prácticamente nula. Los encontramos totalmente abandonados y hasta encima de los pasillos construcciones de bóvedas. En nuestra gestión comenzamos a hermosear el cementerio La Mercedes de la calle Mella, también rescatamos su valor histórico, donde bóveda de figuras que pertenecen a nuestra historia por su heroicidad las reconstruimos y estamos construyendo 50 nichos más para seguir hermoseando y dando un perfil cada día mejor a este cementerio declarado en nuestra gestión por la sala eh, capitular eh, como cementerio histórico. El cementerio de Atillo prácticamente terminó su vida útil es por lo que este ayuntamiento y la sala capitular hemos procedido a terminar de notificar un anexo de 10 tareas donde estaremos habilitando otro espacio para que puedan ser eh, adquiridos por las personas que no tienen espacios a perpetuidad y que estará disponible en los próximos días o semanas Asimismo, estamos construyendo 80 nichos en Atabalero, los cuales vienen a beneficiar con este servicio a esta importante comunidad y al cementerio de esa comunidad. Quiero seguir destacando las obras que en este año hemos iniciado y entregado el 20% a sus contratistas que se han adjudicado. Una de estas obras que la sociedad... Ha recibido con agrado es la parte remozada de la Avenida Libertad, el cambio en diseño que le estamos dando a esta importante vía en el que podrán caminar libremente los ciudadanos y ejercitarse el que así lo quiera. Además le da una connotación de ciudad moderna a toda esta parte norte de San Francisco de Macorís. Las palmas cola de zorro, los robles amarillo y la grama le darán el toque verde y ecológico que permitirán un, un total embellecimiento natural Vista el Valle es una comunidad de gente de trabajo de metas, es por esto que hemos trabajado en estos tres presupuestos de nuestra gestión pensando siempre en, en sus sectores, pero algo quiero decirle pero algo más había que hacer, era cambiar la entrada. Ese aspecto con un tanque arropado por el óxido, una gran cisterna acumulando mosquito, una rancheta de abrigo a la delincuencia y un espacio con todo tipo de desecho con un brote gigante de epidemias, ese aspecto no podría estar en la entrada de ese sector, es por lo que decidimos, junto a la sala capitular, hacer un parque con una área infantil como la que el Valle y todos sus sectores se merecen. De manera que en las próximas semanas estaremos inaugurando este hermoso parque. A propósito, aprovecho para dar las gracias al señor Felucho Jiménez, presidente de la refinería dominicana de petróleo, que nos hizo la donación de los juegos de este importante parque. Otro parque que completa el ciclo de recreación y sentido ecológico de esta gestión es el nuevo parque que ya iniciamos Juan de Dios Ventura Simón conocido como el arco iris. Este parque, como hemos expresado, completará toda una visión comprometida con la recreación y el sentido natural y ecológico que al usted recorrer la ciudad va observando en todo el proyecto. No vamos a adelantar los elementos que en el diseño llevará este parque lo que le avanzamos que antes de terminar el año probablemente dentro de las festividades navideñas este parque será parte de la atracción de nuestra ciudad no solo la ciudad hemos querido importantizar también la comunidad de la joya ha recibido por primera vez la bendición de una gestión municipal con la construcción de un área infantil tipo parque lo que se convierte en un espacio recreativo para todas esas comunidades que componen la joya y además otras 20 comunidades además del área infantil es un área de parque donde se hermoció también su club cultural otra comunidad que ha recibido de esta gestión varias inversiones que han venido a desarrollar esta zona es el sector Ercilia Pepín y que ahora en este año le hemos dejado inaugurado en la denominada Cinco Esquinas una área infantil que la están disfrutando y que permite la recreación de este sector y también va a recrear el sector Grullón y la urbanización Abreu en esta gestión los barrios de San Francisco de Macorís en una gran proporción se le han construido o reparado sus calles colocándole un material que garantiza años sin deteriorarse. Los barrios que hemos adecentado y desarrollado son Toribio Camilo que tenía años pidiendo el arreglo de sus calles, los jardines segunda y tercera etapa donde nunca el Estado se había asomado, las personas no podían comprar ni un el motor, su realidad hoy es distinta. Un señor nos manifestó que iba a vender su solar en 50 mil pesos y desde que pusimos las calles como se ven, dijo que no lo daba ni por medio millón. De la misma manera mencionamos el sector Los Toros que una señora nos manifestó que para salir de su casa tenía que colocarse funda en sus pies y al salir se ponía sus zapatos incluso eh, pues esta comunidad que ya se ve desarrollada ha impactado significativamente su plusvalía de igual manera eh, pues tenemos a Villa Hortensia otros sectores que su acceso era prácticamente imposible son el sector de Gregorio Luperón en las calles San Rafael y Unidad y Amor igualmente Salvador en segunda etapa en la calle El Sol en el sector Vicao pues usaban sacos para brincar y poder llegar a sus viviendas Villa Real, detrás del hospital la entrada de Minguita que era imposible pasar Las Colinas, Villa Palma, Los Evangelitos Abajo y Villa Linda del mismo sector Madeja, el Callejón de la Bestia entre otros que han sido pues reparados San Francisco de Macorís tiene un logro que el país reconoce. Ese logro nos llena de satisfacción porque ha sido para esta gestión una meta que cada día equipo de hombres y mujeres luchan por lograrla. Es una meta muy delicada porque usted limpia ahora y la, inconsci la inconsciencia en una hora le coloca la basura. Lo que usted, nosotros tenemos que volverla a recoger. La basura hoy se le llaman residuos porque en los países avanzados son aprovechados. Aquí era un dolor de cabeza, sin embargo, con el esfuerzo colectivo de brigadas que inician a las 6 de la mañana, regresan otra vez en la tarde y una brigada nocturna que desde las 6 de la tarde comienzan a trabajar con ahínco cada calle de nuestro casco urbano, cada contén de nuestra parte céntrica para lograr que cada día al amanecer usted al salir de su hogar sienta que hay autoridades responsables de mantener la ciudad más limpia y que así en el país y en el sistema de monitoreo de administración pública lo certifican. Quiero por esto saludar a esos hombres y mujeres que como obreros, supervisores, capataz, choferes, promotores de puntos limpios hacen esfuerzos para lograrlo. Nos hemos insertado en el modelo de Dominicana Limpia por ver el resultado de los puntos limpios que han estado adquiriendo a partir, estaremos adquiriendo o ya poniendo a disposición, eh, pues, eh, motocarreta que, como dije, adquirimos recientemente para que estén exclusivamente en la Avenida Libertad, en la Castillo Arriba, en la Duarte Arriba, en el Aguacate, en la carretera Jaya-San Francisco, en el Callejón Castillo, para seguir logrando optimizar la recogida de residuos por lugares estrechos que conocemos como callejones, que por no poder entrar los camiones compactadores colocan en estas calles principales sus residuos. De manera que queremos aprovechar para que a partir de ahora no nos saquen los desperdicios a estas calles, porque junto a la frotilla de camiones y motocarretas, seguiremos logrando mejor salud y mejor limpieza en sus sectores. Seguir, según las estadísticas de salud pública, el país está lleno de dengue y de diferentes virus y San Francisco de Macorís es la que tiene el menor, el menor índice en estos padecimientos. Todo esto se debe a que cuando la casa está limpia, los virus y las enfermedades Escasea. No ha sido fácil para nosotros lograr donde estamos las carencias, las necesidades, herramientas de trabajo Han sido los obstáculos que hemos superado Por ejemplo, este cabildo no ha podido comprar un camión cielo abierto para recoger los escombros Repito, este cabildo no ha podido recoger, no ha podido obtener un camión cielo abierto para recoger los escombros que ciudadanos inconscientes ponen en su frente o en una esquina o solar bandido. Sin embargo, aunque tenemos esas limitaciones, la creatividad, la voluntad el deseo de hacer las cosas posibles nos ha posibilitado que nuestro taller de transportación haya ensamblado un camión a través del reciclaje con un motor de los años 70, un pedazo de otro camión de los años 80, otro pedazo de camión de los años 90 y otro pedazo de otro camión del año 2000 así hemos construido un camión reciclado con piezas de nuestro matadero vehicular este camión ustedes como ven tiene una transmisión sencilla que prende por el CEFI. les podemos asegurar que nos han amortiguado la precariedad que padecemos logrando así eliminar escombros que afectan a nuestra ciudad. Hay que destacar que Móvil Soluciones es la encargada de dar solución a todos los residenciales, sectores barriales y parte céntrica de San Francisco de Macorís, haciendo un loable trabajo que luego determinado el de ellos, entran los motocarretas y otros auxiliares para lograr que se mantengan los puntos limpios por la inconsciencia ciudadana de que la ciudad amanece limpia, hay que volver la noche a recoger eh, por la compañía los residuos, pero cuando abren el comercio o abren su casa ponen en la mañana una funda y tenemos nosotros con esos puntos limpios, ir a recobrar la limpieza de nuestra ciudad. La educación, la salud, la cultura, el deporte son renglones que van de la mano, que tienen un fin y ese fin es dotar al ser humano de una buena educación, de una buena salud, que afiance su cultura en una vida, en una vida sana, que se traduzca en beneficio para la sociedad Es por esto para fortalecer estos renglones hemos mencionado en el día de hoy aspectos puntuales de esta administración para tener un resultado de calidad en la juventud cuando expresamos aquí que en deporte hemos construido una, una diversidad de canchas mixtas en diferentes sectores cuando mencionamos que el reinado para elegir la Reina Santa Ana se hace reclutando el mejor índice escolar de las jóvenes que estudian en las diferentes escuelas. Y cuando mencionamos de un acuerdo con el Ministerio de Educación, cuando expresamos que en cultura hemos, hemos contratado escultores y pintores, como el César Quenao, Juan Carlos. Conrad Riva y Rafael Rodríguez, que nos han hecho lugares en diferentes lugares de San Francisco de Macorís, de nuestras figuras históricas y artísticas. Igual como Luis Fretón, nuestro pintor franco-macorizano, estos cuadros que ustedes ven aquí en el rescate de las fotografías de nuestra original ciudad. Cuando instalamos internet a las diferentes escuelas, a la UAS Recinto San Francisco, al Parque Duarte, que en unos días ya tendremos internet y que lo tenemos en prueba, cuando licitamos las obras para los jóvenes que salen de las dos universidades, cuando hacemos acuerdos con la Universidad Católica Nordestana para brindar directas y con educación a través del minero, estamos trabajando en el renglón género, salud y deporte. Así se construye la patria, así se fortalece la ciudad, así se desarrollan los pueblos. Muchas gracias.